Oye, oh, bueno, ya que he terminado el 18 para dejar de comer, weón. Hey guys. Espérame que estoy Vale, gracias. Gracias. Este bien empieza con la, con la fonda de la empresa. Aquí estamos disfrutando un rico terremoto. Estamos tomando un rico terremoto. Saludos. Saludos <risa> saludo a todos mis youtubers. Les quiero decir. Todo súper bueno, buena comida, mucho nos vamos al metro ahora. Podría haberme quedado pero me voy porque la alergia la tengo horrible y además que no todo es feo. Cierto. día de responsabilidades. Y ahora nos vamos a tomar un café y vamos a juntarnos con un novio. Vamos a, ir a comer hamburguesa vamos un lugar para Hola. Es súper sentido. Le puse chad en estas cosas. Creo que hay algo que ustedes no saben. Yo en algún momento de mi vida pesé 100 kilos. Era un gordo. Y no era divertido. Me cortaron la insulina resistencia, entonces me asusté. Siempre he tenido miedo a la diabetes, porque en mi familia hay diabetes. Y entonces me puse súper estricto y bajé 18 kilos. Llegué a pesar 82 kilos. Después se me ocurrió que estaba pagando mucho por los cigarros y dejé de fumar. Y todo perfecto hasta que... Me empecé ¿Por qué? ¿Por qué? Peso 89 kilos Casi 90 Eres como casi dos moces ¡No! Sabes si que era súper innecesario ¡No, ven. dijiste que soy dos veces tú Soy gordo! ¡Soy feo! ¿Por qué tenés que grabarlo en la cocina? ¡Porque soy un gordo! ¡No! Sí, sufrito, por favor, cuéntanos ¿Cómo, ¿Cómo mantiene un cuerpo tan esbelto? Mm. Con la indiferencia. Mm. <risa> la indiferencia Interesante. A la comida. <risa> Tengo alma de gordo. Me encanta ser gordo. Soy súper chubby. Pero me da mucho miedo la diabetes y, y la enfermedad gástrica. Así que, terminado el desafío de los cigarros, creo que se viene el desafío del peso. Ah. No, esto no debería ser lo resultado. Me encanta a mí comer. Siento que el comer es uno de los placeres más exquisitos de la vida. Pero hace poco leí un artículo que mucha gente asocia la felicidad con el placer, pero el placer sin significado eh, es simplemente abuso. Entre comillas de ahí porque hay gente que tiene tantas cosas y no logra ser feliz. Cuando yo pesaba 100 kilos, eh, no estaba, o sea, comía por placer, pero en realidad estaba comiendo por otras cosas. Yo llegué a pesar 100 kilos por no saber manejar mi estado emocional en ese tiempo. En realidad fue la primera vez que dije, ya, voy a hacer esto y lo voy a lograr. Y lo logré. En este sentido, no voy a dejar de regalármelo, pero voy a ser responsable con mi cuerpo. Y si logro dejar de fumar, esto no va a ser para nada difícil. Para el próximo capítulo la pregunta es, ¿qué tres cosas crees tú que tienes en común conmigo? Tengan una bonita semana, nos vemos de nuevo el miércoles y a regalárselo con más conciencia. De todas las roticerías que existen, esta es la más épica.